Soy Andrés Cambronero Rodríguez, soy psicólogo y soy el coordinador de CASA DEI. CASA DEI es un centro de acogida a personas migrantes y solicitantes de refugio que lo que busca es crear un espacio seguro para estas personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad, especialmente en riesgo de condición de calle. Casa DEI nace en el 2020, en el momento donde se empiezan las medidas más restrictivas por la pandemia aquí en el país. Entonces, en lugar de cerrar las puertas, ¿verdad? porque los cursos de formación e investigación que el DEI estaba implementando, pues pasan a otra modalidad, entonces se decide que las instalaciones podían utilizarse para hacer un centro de acogida y en ese momento nace. Abriendo las puertas a estas personas que, dentro del contexto de la pandemia, se veían más vulnerabilizadas por el tema de, lo, de perder el trabajo eh, que estaban que tenían anteriormente y que eso hace que tengan una condición de, de riesgo en condición de condición de calle. Busca realmente ser un espacio seguro. Buscamos dar atención principalmente a mujeres madres solteras, a población LGBTIQ+, ¿verdad?, eh, y quien, que cuando estas personas están acá en el centro puedan revitalizar su energía, puedan sentirse en una casa, ¿verdad?, donde claro hay acuerdos, hay normas de convivencia, pero que además de eso se les acompaña desde una visión de salud integral, un acompañamiento psicosocial, eh, formación en derechos, o en distintos temas que las personas consideran es necesario eh, acompañarles, pues nosotros brindamos ese, ese apoyo, ¿verdad? También nos vinculamos, nos organizamos con otras asociaciones, fundaciones, organizaciones que están dando apoyo a esta población para generar un acompañamiento más interinstitucional. También hay que mencionar la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, que también están apoyando esta iniciativa de Casa DEI y por ahí es donde con todos estos apoyos buscamos realmente acompañar a las personas migrantes y solicitantes de refugio.